Atención, por apertura en Cuernavaca, la ciudad de la Eterna Primavera, Almacenes Oda's Wonderful trae para ti grandes ofertas. Pantalla LED Sonjo de 32 pulgadas a solo 4.100 pesos, más 10% de descuento. Reproductor de MP3 Pod 7 a solo 3.200 pesos con un 15% de descuento. Tablet Marca Droid de 7 pulgadas a solo 1.200 pesos, más 10% de descuento. Fragancia para Dama 213 de Carolina Hernández, a solo 1.300 pesos, con un 8% de descuento. Colonia para Caballero Dolce en Amargo, de 100 mililitros, a solo 950 pesos, más 10% de descuento. Colonia Lorenzo Rafael, de 110 mililitros, a 1.200 pesos, más 15% de descuento. Además de una amplia gama de calzado para Dama, con un fabuloso 15% de descuento. Por si esto fuera poco, si eres estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Almacenes Odas Wonderful tiene para ti un increíble 10% de descuento adicional. Solo necesitas presentar tu credencial vigente. Almacenes Odas Wonderful, muy bonitos, muy baratos. Aplican restricciones.